Salvo el amigo Juan. Juan Valdés. Juan Valdés. Primero. Fuerza Nomás Revolucionista. Qué parada. Hacia los Estados Unidos, específicamente hacia la ventura, Y acá, hacia la, la ciudad de Los Santos. Eh, nosotros nos estamos dedicando en este preciso momento a todo lo que. si sí, me entiendo. No. Eh. La organizadora tenga conocimiento de nacido, manejo de espíritu, para la investigación de cadáveres, es un que tenga conocimiento de Llegada directa conmigo, Ay, madrebe, me meto el puño? pueden tomar decisiones de <risa> inocencia, <risa> manejan prácticamente a toda la organización. No, y bueno, son a quienes no, les delegó la más cantidad de, de tareas, el último, que tengo. pues eso, es patrón. dónde va, Ringo? Uy, señor Connor, ¿te pueden verlo. Al de mío. ¿A dónde vamos? Súbanse, súbanse en las canetas. La que tengo yo y la que tiene HP. Esta gente se es ve toda malota. Hola, Cris. Sí, ya señor volvió no a mutearme, a facilitarme. Cristofen. No, Christopher ¿dónde está? Ya sé. Cristo, admítame porque estoy aburrido. Me a mi costado el micrófono. Es mañana, ni no, más. No, no, no, no, no, no. Oye, chico, estás re lagueado, ¿no? No, Ni ¿Sí, marica Tulio, pégate un saltico, marica, que se ha pegado al suelo Tulio, Tulio, pégate un salto, huevón Epa, bueno, muchachos. Eh, sé que es muy pronto digamos, para que conozcan todo el funcionamiento de esta organización. Pero ya más o menos ustedes saben de qué va la movida. Salvo el amigo Juan, Juan Valdés. Juan Valdés. Eh, Pero... Creo que la persona más indicada para contarles un poco qué hacemos nosotros, que una persona que ha tenido muchísima trayectoria en otras ciudades es acá quien está, a mi izquierda. Así que les va a contar un poco de qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué ganamos con lo que hacemos. Así que hágale, comandante, adelante. Bueno, pues un gusto para todos. Mi nombre es Pepe. Eh, pues actualmente desempeño el cargo de comandante acá en el cártel de las Águilas Negras, por en otras veces que hemos tenido eh, pues como asistentes es de la juventud ¿no? de la unas experiencias <risa> por allá. Eh, nuestro sitio de reunión siempre. Cuando nos dan las semillas de, semillas de, de café. Que para eso somos águilas, muchachos. Y recuerden que las águilas siempre van a ser superiores a los cuervos. Si los cuervos arrancan ojos, nosotros arrancamos tripas y dejamos morir desangrados. Entonces, Ay, nuestro sitio de reunión es la que nos metió eso Porque tenemos que, de alguna u otra no forma, enseñarles a ustedes a tener ese espíritu salvaje y, e indomable que caracteriza una águila negra. Eh, nosotros originalmente pues éramos un pequeño grupo de sicarios originado en Colombia en el valle de Aburrá. pero por las cosas y el destino de la vida por la violencia y ese proceso fallido de paz que hubo con las fuerzas armadas revolucionarias Caricao, de Colombia que que a armar, que hacia los Estados Unidos <risa> específicamente hacia las ventas y hacia la ciudad de los Santos eh, <risa> nosotros nos estamos dedicando en este preciso momento a todos los que tienen el tráfico de drogas y tráfico de armas eh Obviamente estamos sacando un gran lucro de eso, nos estamos lucrando bastante y ustedes también pues pueden llegar a tener todos estos beneficios que nosotros estamos teniendo. Ah, sí sí claro. eh, No sé en esta serie cómo estará estructurado el, el cartel, pero por lo menos en las aventuras era patrón, comandante, cabecilla, jefe de armas, eh, más abajito venían lo que ya viene siendo el carnicero, el águila. Ahí yo me imagino que el señor Rindón les procederá a explicar más adelante. Acá lo que nos interesa a nosotros muchachos es que nadie se meta con nuestro negocio. A nosotros nos importa es tener un control total del negocio y dominar todo lo que viene siendo el expendio, y la fabricación de... pues por lo menos en la otra ciudad era la fabricación. Yo me imagino que acá es el contrabando, ¿no? Eh, y la persona que nosotros veamos que no está... Eh, por ahí Obstaculizando el camino de éxito Que nos está jodiendo el negocio A esa persona le vamos a hacer toda la investigación Una investigación de mínimo Tres meses Ay, ya no más investigaciones, please La vamos Ay, a traer Dios. acá A la calle no, Tripita por tripita Luego la vamos a rellenar de arroz Y la vamos a vender como rellenas Al Dani, al Dani, al Dani En caso no. de que estos ¿De que estas...? bien no, no, le va a vender a estos no, no, al, sí, al, sí. Nosotros necesitamos también contratar a pequeños grupos de sicarios de los barrios marginales de la ciudad. Para ello, necesito... a no, la A ustedes, perdón, los conoce mejor. Eh, que se vayan vinculando por ahí con los negros. Aunque muchos de nosotros no agrademos y no tengamos Ay, muchos vínculos emocionales o raciales con, con los afrodescendientes tenemos que aprender a manejarnos con ellos y con ellos y también con los moteros del Norte. Holy Porque son. en el caso de que la situación se nos esté saliendo de las manos, nosotros lo que vamos a hacer es comenzar a escribir panfleticos, le vamos a sacar fotocopias por acá en un industrial industrial que hay acá en la carnicería, y vamos a comenzar a rondar con los panfleticos por toda la ciudad de Los Santos. Eh, persona que nosotros veamos que pueda causar mal, para no mancharnos, nosotros las manos mandamos a esas personas de los barrios marginales a que haga el trabajo por nosotros. Eh, de paso, echamos para estrechar los vínculos eh, económicos y sociales con, con los afrodescendientes o con, con las espaldas mojadas del norte. Eh, por mi parte, pues, yo empecé como ustedes, yo empecé siendo simplemente un lavaperros. ¿Cómo me dijo? Y bueno, véame ya voy por hoy donde estoy, todo esto es cuestión de... De no pues yo no quiero de hacer mucho ¿Qué? Y ¿Qué? A saber no que estoy. siempre primero o que nada está la organización Y como dice el, puta, el tipo de, de nosotros pelo. A las negras con nosotros o en contra sí Exactamente con ¿Ah? esa introducción ah. Digamos que sí Tan completa de acá el comandante Chepe Les paso a comentar un poco la estructura de la De la organización pero antes de eso Escuchar un poco lo que ustedes opinen si están de acuerdo, si les gusta, si quieren seguir adelante. Que que, ¿no? eh, así que digámosle que no. Así que uno los cuatro. ¿Tulio? <risa> Háganle, Tulio. Tulio. Sí, ¿Tulio? dígame. No puedes. Yo feliz, como es que le conté. Eh, la verdad no, me es temino, que. o qué? ¿O va asustado? Uy, qué pena, qué pena. Es que estaba muy pensativo. No, pues como le comenté, yo muy feliz. La verdad, no tenía empleo, no tenía plata. Así que cuente conmigo para lo que necesite. Listo, Camilo. Ah, no, yo pongo amenazas lo que sea que yo firme con ustedes. Para las que sea y contar de unos pesos extra, pues es pues una alegría. ¿no? Camilo está como llevadito, ¿no? qué emoción. Conor. No, como se lo dije a usted, patrón, que cuando nos va a reclutar allá, yo le dije, no, para la que sea. Y usted sabe, estamos para la que sea. Estamos firmes. Desde que acá los muchachos también. Sale, Juan, yo soy policía. No, prefiero, patrón. Vean, nosotros cuatro somos como una familia y nos defendemos los cuatro y lo apoyamos siempre. Así que tenga todo el honor y toda confianza con nosotros. Eso sí, no, no, no, no pierda, no le, no, no piense que nosotros no somos malos, somos para más estar leales a usted. Excelente, eso es lo que nosotros buscamos, lealtad. Nosotros sabemos que empezando en esta ciudad estamos empezando de abajo, y sabemos que hay agrupaciones que están muy por encima de nosotros. Pero nos caracteriza que nosotros rompemos el status quo, no hacemos las cosas como el resto, hacemos las cosas diferentes. Eso es lo que va a marcar la diferencia y lo que va a ser la clave del éxito. ¿Cómo le explicamos Entonces, que ya lo vendimos? Es un poco la estructura de la organización, de las águilas negras. Todos los miembros que entran, entran como camellos. Sí, camello básicamente se dedica a hacer todas las tareas sucias eh, y yo creería que más riesgosas en cuanto a la vida personal del que la va a hacer. Estamos hablando de que por ahí les podemos decir que van a un barrio de negros A sacar información o por ahí a, a vender algo No, mandamos Entonces, a Obviamente a eso conlleva yo. un riesgo <risa> Sabemos también que no les podemos dejar morir a ustedes Así que nunca los vamos a mandar a una misión, a una tarea que no puedan realizar Sí, no obviamente, somos tan igual no que debasurriarlos de no en... Ustedes siendo tan <risa> ellos ya son parte de esta familia, ¿sí me entienden? Pero bueno, obviamente por ahí a veces cuando tengamos que hacer un poco de morrosilla rellena acá en esta carnicería. Bueno, a nosotros también nos gusta la limpieza, así que seguramente les vamos a pedir que limpien la sangrecita, <risa> los restos de piel, toda esa maricada que... Pues la verdad a mí me da un poquito de, de pereza andar limpiando eso y pues para eso los tenemos a los camellos. No, pues para es para una manera vender. de ver cómo se desempeñan ustedes bajo presión y qué tan aptos son para obedecer. Bien, después de camello tenemos a los... vamos eh, Pues camellos tenemos a los perros. No, la esto va en descenso. son similares a los camellos, pero pues ya están un poquito más involucrados <risa> en los negocios. Yo creo que los vendamos a robar y que no le haremos la cordialidad de siguen cámara. haciendo tareas, Yo también. Eh, poca monta, tareas sucias, eh, tareas por las que un comandante o, un, o en yo que soy patrón vamos a a no nos a exponer. No <risa> eh... Decirle, la cambiar. verdad que lo único que varía entre lava, perros y camello es... Guárdeme de celular, mal, favor. Es el, el tema de la confianza que les tenemos a los lava, que ya están más involucrados con nosotros. Después tenemos a los dealers. Los oh. dealers ya están mucho más involucrados en el negocio. Se encargan más de la distribución al menudeo de drogas, de armas, de munición ya están ganando más pesitos, ya están se les están encargando tareas un poquito más complejas los dealers pueden andar con, con los camellos o con los lavaperros para hacer tareas que se que les asignen como grupos de tarea digamos ¿no? eh, los dealers también tienen acceso a a los eh, a los dealers eh, que van a encontrar alrededor de la ciudad Que son dealers independientes Ellos venden pistolas Venden, misión, venden armas blancas Todo lo que son dagas, cuchillos, navajas Bates No, Ay, no papi, bien, ya los tipos, con nosotros, no los precisamos Ustedes los pueden vender ¿sí? eh, Nosotros conocemos Las ubicaciones de esos dealers independientes trabajamos con y ellos a el eh, oh, Obviamente ellos, Como son independientes En <ríe> determinados tiempos eh, Y determinados suelen vender un arma cada cinco días, una pistola cada cinco días, eh, dos cartuchos de munición cada dos días, y hasta tres eh, objetos de armas blancas, eh, pues prácticamente cada dos días también. Eh, posterior sí, sí, a... Supuestamente somos mejores que los perros porque estamos en una sicario. carnicería llamada Raven. El sicario <risa> <que hace la risa> es mucho más compleja de la organización de investigación, de asesinato, de sicariato, digamos. Eh, están mucho más involucrados con los negocios que tenemos nosotros. Tienen más llegada a Capato, la cúpula. La cúpula es conformada por, por mí. No, pues por esa cúpula está muy chichipata. Por los jefes de armas. Bien. Después de eso tenemos al carnicero. Carnicero es un, un puesto, una función muy especial que, que tenemos acá en las Águilas Negras. Porque es el encargado, básicamente, de jugar con los cuerpos de los malparidos que se meten con nosotros o que nos encargan matar, ¿si ¿sí me entienden? No. Eh, es necesario que la anuncia conocimiento de nacido, manejo de a repetir, para no. la de cadáveres. Que, es un que su tenga conocimiento de, de la anatomía del cuerpo humano, para que sepa cómo desmembrar las partes del cuerpo. Que es que somos águila. Y bueno, y también tiene cierta confianza cierto cariño porque no cualquiera dio ese rango no cualquiera sabe <risa> es un grupo pero de los que más tareas y más billete ganan porque pues obviamente también por, por cuerpito desmembrado cuerpito disuelto en ácido, se le paga una una un pequeño bono como para que motiven ¿sí me entiendes después de ello del carnicero <risa> tenemos un rango que es como el rango de las operaciones especiales Dentro del cartel de las águilas. Que es el águila. Lanzo, las el águila ya es un es. miembro totalmente pleno. Totalmente oficial y totalmente de confianza. Que es un águila. Ya se conoce el mote de águila. Ya es parte íntegra, intrínseca de nosotros, ¿sí me entienden. El águila... 10, ya puede comandar grupos de tarea, puede dedicarse a investigaciones por su cuenta o con un grupo de trabajo, puede hacer puede sus propios negocios, obviamente todo eso informándolo a la cúpula radio. pero ya puede tener un poco más de independencia, puede ejercer todo tipo Uy. de business que tenga que hacer sí, sí, con, sí, biomas, con armas, con munición, con sicariato, con protección, así que ese es el rango al que yo aspiro que lleguen todos ustedes como mínimo, como águilas. Porque bueno, ahí es donde niño. ya serían oficialmente eh, parte de este cómpus, a a calle, Después fue? tenemos uh, a los pisas suaves. Que pues, los pisas suaves Son weón. las fuerzas especiales, la SWAT. No, ¿La son la nuestras. Tienen que demostrar mucha eh, habilidad ah, y mucho talento no, en el campo de. De las estrategias de combate, de sigilo, de investigación, e infiltración. nosotros metió gente en, en Delta, el tano perdiendo el tiempo. Si sí me entienden. Espero que sepan qué es eso. Sí, señor. Eh, Para eso vamos a traer al tío. suave también comanda grupos de tareas <risa> con miembros de tío? las mismas características y que cumplan con determinadas tareas dentro ¿Qué de ese son grupo pisa de élite. Yo creo es que no eh, pisa pisa sorpresa. Pisa suave. <risa> Realmente considero que son las personas más técnicas que tiene la organización que, es pues son personas que tienen mucho talento, Maricabón. habilidades de manejo de armas, estrategias de combate, como les digo, inteligencia, contrainteligencia. Cuando termine digamos, espionaje, ya volví ¿Qué son los camellos habilidades de conducción. <risa> decimos, entonces, que <risa> Es difícil llegar allí, pero yo creo que con el pasar del tiempo van a ir adquiriendo experiencia y quien quita termina siendo un pisa suave. Mí, no, también los pisazos piró. por cada tarea Que se les asigna <risa> y, y exitosa, <risa> obviamente pie, Estamos hablando de que se les da sí, también menos, una contribución sí, menos, Para que sigan motivados pues, no, la de mi, me Después me tenemos cuatro. el jefe de armas no, no, no, nada, nada, nada, nada. El jefe de armas sí, sí, Es el encargado tío, directo pan, De mira. todo <risa> el negocio Económico Que le dé Para la organización por más que solamente se llame jefe de armas, se ocupa de todo lo que es sicariato, tráfico de armas, tráfico ah, de drogas, eh, tráfico de influencias, Escobar, eh, no, ¿cómo era? Mm. Yo Trata de blancas, blancas Vázquez, comandante secuestros, de la mafia. extorsiones, jefe de sicarios Así de Palomides Cobar Gaviria. Eh, YouTube, hoy por hoy, nuestro streamer, jefe de armas, la persona que tienen ahí eh, putas, atrás de ustedes, eh, el gringo. Es una persona de amplia experiencia, como lo verán, bello. es una persona bello. que tiene que parecer muy intelectual, <risa> sí, sí. una persona formada, instruida, académica, académica, una persona pues está normal, lo... no, no, no pero que sabe mucho, que realmente no, sabe mucho, perfecto. no solamente lo aparenta. No, aquí no se pasa por... aquí se dice F2, sí. No solamente aparenta la habilidad What? que tiene, bueno. es una persona estudiante, una persona es que tiene experiencia. Recargar la voz. Y por ello es que está ocupando Ajá. el rango de jefe de armas. Después, por último, tenemos el rango de comandante, que es el mismo de acá, el comandante Chepe. Es un bueno, rango no. que, la verdad, Uy, son una es por muy, ahí, ¿no? muy difícil llegar, obviamente, porque son años de confianza, años de trabajo. Tienen que ganar. Pero ese lugar. Que de no digo que sea imposible, tienen que hacer muchos méritos. Comandantes prácticamente tienen llegada directa conmigo. Ay, madreja, que le me un puño. Pueden tomar decisiones <ríe> en no Manejan prácticamente a toda la organización. No escapó, sí, muy... Y bueno, son a no, quienes vi... les delegó la mayor cantidad de, de tareas. El último. Que tengo. Pues eso, el patrón, el líder, el cabecilla de esta, de esta vaina, de esta movida. No, eh, eh, pero quiero que sepan que más allá de la jerarquía que hay acá en la organización. Tratenme a mí como un hermano, no me vean como, como su jefe, porque no lo soy, no me vean como nada más, porque no lo soy. Veanme como un compañero, como un amigo, como un compatriota, como un, como un bueno, camarada, ¿cómo? si lo podríamos decir así. Pero ¿como así? Si no ¿Somos ahí no. los negros o guerrilleros? Bueno, como les digo, nosotros estamos intentando surgir, no estamos pues pichos en plata pero como verán tenemos recursos tenemos como así si no nos pagan tenemos contactos sí tenemos, prisión, <ríe> tenemos armas tenemos drogas lo que nos hacía falta era gente y por ahorita ha llegado gente importante como Juan Connor Camilo Lambo. Tulio y, eh, Iván que bueno ya se se retiró a dormir porque tenía un viaje bastante largo que fue el que realizó hasta Carlos Santos llegó bastante cansado eh, pero sepan que somos una familia que está en crecimiento. Eh, los ausentes que están acá, pues es el, el comandante Rolo, que también lo pudieron conocer un poquito más temprano. Sí, eh, sí. Lo tienen a, a la muerte a Rodríguez, que también es un águila. Eh, no hay no, no, no, te... no sé si se me está escapando me no, no, yo, ¿cómo que a vender es esto, huevoní? Me voy pa' donde robar. <risa> <risa> los El otro Jiménez también. Me han olvidado. El día de hoy se le pato Jiménez. El otro hey, este es un viejo conocido, él es hey, Águila. Hay dos manes que nos quisieron contratar eh, y, y... Y seguramente y, va a llegar más gente de a la organización. gente que conocemos. hemos... con su bebé y se los vendemos, bueno. Pambi. Condiciones o reglamento interno de la organización les vamos a estar entregando una copia de la misma en los próximos días. Pero creo que mañana se les vamos a estar entregando. Es que una organización con no tienen prohibido no, trabajar en otras cosas mientras no haya operativas para realizar. Pueden ir a trabajar en, en la ¿En central la de, de transporte como camioneros. Pueden trabajar en la mina eh, que está a las afueras de los Santos. Este güey Pueden trabajar en la plata? como <ríe> Pueden trabajar como leñadores en paleto, pueden trabajar como pescadores en el lago Álamo, eh, pueden hacer cualquier cosa, pasar billete de manera lícita en esos trabajos. ¿sí? Lo único que no tienen permitido es estar relacionándose con ¿Policía? gente ajena a la organización, que pueda pertenecer a otra organización y que por. Oigan, no. ...ocasiona una filtración de información o una no, posición de, estamos más asustados. de... Sí, sí, Señor, sí. Bien, no pero, pero, entendido, bien. entendido. Pues, pues, eh, en este momento tengo información de que hay un dealer eh, que está vendiendo, está vendiendo pistolas de combate como esta que tengo acá en la mano le dicen Dani. Yo les muestro. Sí, sí, que Daniel Está <risa> aproximadamente casi 20 mil dólares. ¿Cuánto? Si ¿Cuánto? los 20 mil, los podemos llevar. Ahí Uy, uy, uy, uy. No, si no, no, no, tienen los 20 mil, los podemos llevar para, para que se compren su propia pistola. ¿El Dani ¿cuánto el de <risa> no, <negra. que> <risa> en cuánto la deja? No, de munición. papá, No, ¿pa, no tengo plata de que todas esas armas no las van a estar utilizando de forma informal, ¿no? no tampoco es que se vayan a estar lidiando con medio mundo durante... Pues, por temas personales, ¿verdad? Exacto, esa arma Gracias. la tienen que cuidar como si fuera su vida, su documento, su celular. Ustedes no pueden andar por la vida buscando problemas. Ustedes a los ojos de la sociedad son personas legales, son civiles, son trabajadores, hombres de familia... Pero nunca miembros de una organización ilegal Nunca asesinos, nunca sicarios Nunca traficantes pues nada. Acá. A los ojos de la ciudad ustedes son personas ejemplares me Uy, se el marica El sí, Chepe Si los, los llegan a capturar Una pregunta muy, muy sencilla para los cuatro ¿Qué hay en el caso de que lo lleguen a capturar? Te mato No conozco a nadie, no soy nadie Perfecto. Y otra no, cosa... O sea, llevo, la de enas, lo primero que van a hacer... Antes de siquiera levantar las manos... Van a sacar el teléfono que tiene en el bolsillo y lo van a romper. Listo. ¿Cómo se hace claro, eso? Tal que no puedan ver ni mensajes, ni llamadas, M ni rompe, contactos, nada. Rompe lo rompen. Ah, sí. Entendido. Y siempre claro. recuerden... Que... Eh, ustedes sí. tienen un comunicador con ese comunicador se pueden seguir comunicando a pesar de no tener celular es por acá patrón alfonso dice por acá Copi QSL pero, pero venga ¿cómo uno comenzara por ahí con doble okay. signo para pulsarlo entonces siempre no, disculpa si a... les pasa Todos. algo por ahí informan y nosotros caemos a donde sea listo entonces hago eh, una cosa Dos. Eh, Camilo y Connor se van conmigo oh, oh, Juan y Tulio se van con el gringo eh, primero quienes va van a comprar pistola porque el DJ <ríe> es que se va no pues yo no tengo la plata ¿quién tiene plata? no, yo, yo, yo no, tengo no tengo la plata la, la, la, ah, no, no, no no, al almance, no, no, yo, claro, no, al no al Ninguno es de plata. No, somos unos llevados. No hay problema. <risa> es que es que no es necesario esa... tampoco que no se pistola. Hay que eh... a los regales, pero... Sí. No, pero La verdad que con buena ropa, la verdad ni le digo que se la cambie. No es el caso de Tulio que parecía un pescador marica. Uy, <risa> <risa> eh, puta. Bueno, pues también luego con buena ropa los zapatos, pero si sí están como medio de marica, pero... Uy, ¿lo picamos o, los, o qué? Uy, papi. teniente, ¿Tienen sueño o, Uy, bueno, o están no un vea, como para ir a, a probarles un poquito en las aptitudes físicas? ¡Oh, No sé de mañana de, como, como de a los muchachos sobre el trámite que mañana. Olvide comunicarle una vaina urgente, así que se la anota en el calendario. Mañana tenemos una tarea con una persona muy poderosa de la ciudad, un trabajo importante, va a haber billete. Así que los necesito conectados por la noche, por ahí tipo que, o para decirles una referencia hora Colombia, estamos hablando por ahí de a las 7, 8 horas Colombia. Uy, se cancela. Para que tengan buena referencia. Mañana hay misión, lo siento. A esa hora los necesito todos despiertos, listos, con la día pancita tío. llena, es el... <risa> una tema muy importante, muchachos. Vale, vale, <risa> vale. No, no, no, no. Vamos a intentar cerrar a entonces, entonces están para pa ir a probarlos físicamente. Eh, que vamos a ver si vamos vamos. Ah, vamos, vamos, vamos. Con toda, con toda. Eso, fuímonos, hágale a ver. Aquí hay ah, vamos, ah, vamos. que pegar eh. el. Ah, no, no, no, no. ¿Estás chismo, güey? Muy crisis, este man. Es como camina, weón. está cagado. ¿qué? <risa> no, primo, es que me está rascando como la chila, amigo. Ah, o esa camisa, hermano, que tiene no usted. Sé, yo le he dicho que no le ponga eso. Eh, tiene el igual gol de. Tiene igual no! Bueno, si <risa> no sé quién habrá escrito Oye, el pero a El de la camioneta se abrió. ¿En serio? ¿Compró una alfranque? Valencia, ven aquí. No, yo no. Ven aquí. Ah, sí, me le quito la llave. Marica Papi, F. Papi, okay, Miren, que le devolví la llave de la, la, la Granger? Golpe <risa> de águila, dije. tienes un golpe de águila. Chaval Lights, ya la... La... me dio la copia la... de la... La... La, la llave. llave la otra vez, y roben ya la voy ya la está conectada. O sea, ya le dijeron dónde vivíamos. No, nada, yo fui conmigo. Ya lo no vivimos en Davis, todos vivimos en Davis. <ríe> no, no, no, que no tenemos casa, suerte que nos den para una casa. <risa> sí tamari que dice que nos llevan. A... No, que vivimos todos en un apartamento, pero en Davis. Vean, a este turno le quiere montar. Papi, F, F, F, cañas de él, pesadillo eh, Ya le di, ya le di Ya, ah, que suba, torta tor Ay, ¿dónde es esto, weón? Ah. ah, No, tamari, que, que, que compremos nosotros las armas ¿Qué más y qué? ¿Nos pagamos a menar él o qué? Sí, <risa> puta No nos dice, ¿eh? me han <risa> <Sí, sí. risa> Que si no tenemos comidita, eso sea, se puede demorar tanto para subir a un coche. Hay que subir lo más rápido posible. Ush, ush, ush, uy, gringo. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde están? Que este está trabado, está atrapado jefe. Ya está con Tulio. Sí, sí. Eh, nos vemos en la ferretería que está por la autopista de los Santos. Ahora la que. Es bonito, por la autopista de... no, ¿Viste, ¿viste la, la estación de servicio donde cargamos los coquetes? Oh, ya, ya, ya. Allá nos vemos. En la, en la ruta Gripsis, más o menos. Ah, marica. Claro, sí, la, la autopista la de los la Santos. hacia el monte de pero por el lado derecho. Uy, la oh, de no, marica, no, no, que nos dejen jajaja <ríe> jajaja no, no, no, no, no. ya, ya, ya tengo vida, tengo que pagar ¿Pero ese tema no? con moncada mañana que mismo ay uy, esa era es muy milán ¿Sí? ¿que ese sí. tema con moncada el tema que ese con del del de las armas medianas que a las 7 y Si. papi lo vamos a vender sí, si más o menos sí. <ríe> <ríe> <ríe> al primo uy me puta No, cosita, bueno, acá adentro está el Connor eh, Tulio. Decile, decile al Juan eh, para lo mismo para vos, Juan. No, no, bueno, esto se ah. perdió. que se meta el Así estamos sí. ¿Cómo? Ah, deme la invitación? los trabajos? Y por eso, por eso quiero que entren todos acá al disco, por así les digo pues más fácil. Sin tener que intentar maquillar las cosas con lenguaje, dice. Es que sabes, a a maquillar, no lo quiero no, yo quiero ser amigo de él, mándenme una invitación. ya lo mandaron a dormir, Rolo. vinimos a estar? No, que había pedido pues tres días. Parte de de con nosotros, güey. Uy, no, loco, mañana quiero qué hora vuelve. Dependiendo, ¿se cree de que de yo volviera la policía? A más, <risa> no, pero a cual policía le dieron cuenta, color... de acá. Mm, no, marica, color... no, no color... yo dije, pero pues, estabas con un problema, entonces. Yo pillo, yo me echó la de 5, de 4 a 6. No, es que el horario pero a salir yo a A las 8 te... pues, de la noche, ya pueden llegar a forma. Yo no. La que me dice: Invitación no valía. Entonces. Y mañana vemos, o sea, la idea es que todos right, se right, diviertan right, acá, right. que la pasen bueno Pues ahorita ahorita me está poniendo, me está tocando poner sí, plata right, en right. mi bolsillo Para sí, darles I a right. todos no, eh, sí, Pero, pero, pero, pero bueno Y va a tocar, right, marica Me va a tocar hablar con, con este flecho para pedirle un arma para cada uno y, y sí, comprarles un arma a todos, bueno, porque tampoco pueden andar en bola Uy, cómo. Sí, Madre, yo, pero... Llegan sí, y... plata, su plata de... su de marca para en contra. Si, si, si, Pero eso es porque... Bueno... Está. ...no está. Ah, olvídalo, A ver, ya me manda Ahí estoy esperando, eh. La... La... ¿Como es que se... ¿Cómo en en es en es... El... con la es que ¿Con la admiración? <risa> ¿Hay quien sabe con allá? La... ¿Con, ¿Con el 1 no es? ¿Dónde hay uno eso. que ahí está ¿Cómo la vamos a usar si se amanece? Está ver, voz y video. Oh, sí, bien, no, Después, sí, no, es una... Mataja zona... de... ¿Quién es el maca, Maricamera? Entró Juan acá, Valencia, o sea que el maca es el chili. Acá, sí, sí, porque, porque, sí. Bueno, bueno. buena la banda colombiana con Los bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, los pispos bueno, si los, los chuscos ¿cómo? <risa> ah... Ah, ah, entonces ahí, ahí sí... Conor no fue para que me decían los chuscos y lo chusco, pero más... Sí. <ríe> sí, total. ¿cuál es que... te todos los fines de semana? No, pero ese racif, marica, para esperarlo un fin de semana, por un roll llave, no... El Benito es otro que... ...que Pero Benito, el problema es que para no, que conecte hay, por ahí una vez cada veces. semana, no, llave, tampoco aguanta. Por lo menos que conectara todos los días de noche, bueno. Vaya y venga, pero.. No, Marica, creemos nuestra banda, güey. Marica, les voy a, le a sacar el jugo a estos manes, pero.. Pero, pero espero pero... sepan. Uy no, sí. pobres manes, Marica. No sí. oh, voy a van a llorar. Nos van a chillar, creí, sí. Van a terminar yendo a rolear de médicos. <risa> Oigalo. Oh, <ya> <risa> Oye, lo. Lo que te iba a decir, este. El trato mañana con ese man salga bien. Sí, ya estamos pensando ¿sabes? en hacerle el golpe de estado. Cierto. <risa> Como en casa siempre sale todo bien.